Hola gente de YouTube les presento mi primer fic, espero que les guste y si se les gusta suscríbanse para motivarme de subir más fic bueno, mientras tanto comencemos. Sí. este es el fanfic y se traicionado la nueva reencarnación de son goku todo la día, comienzo desde que la bestia Trixa fuera derrotado desde ese hecho habían pasado muchos cambios en la vida del castaño las chicas se habían distanciado de mí ya no me hablaban y cuando les intentaba hablar me decían que estaban ocupadas y aparte los maus se comportaban de manera extraña pero no todo era malo me había hecho más cercano a zona citri y también a la diosa del apocalipsis opis pero todo daría comienzo en el día que fui al club del oculto porque me habían citado los mouse y la presidenta pero presentía que algo malo iba a pasar pero no le di importancia entonces hice un círculo mágico para estar frente a la puerta del club cuando abrí no lo hubiera hecho estaban todos como azazel si michael sama y aparte el clan gremor y dioses nórdicos michael pasa y se te preguntara que porque te hemos convocado yo di un asentimiento siercex te convocamos porque ya no eres de nuestra utilidad porque tu poder está creciendo y eso nos complicaría manipularte y por eso hemos tomado una había quedado atónico por lo que dijo SIRCEPS. mis piernas no me respondían por el miedo hasta que rías dijo algo que me rompería el corazón rías si hemos decidido matarte porque solo eres una escoria y un simple humano reencarnado y además solo te utilizamos como a una marioneta y demás nunca te amamos solo te estábamos engañando para que así fuera más fácil manipularte y además quien te enamoraría de un pervertido que solo le gusta ver los pechos esas palabras de rías me habían dejado con el corazón roto pero lo que más me dolió fueron las palabras de una monja si era asia a la que protegía me asia estoy de acuerdo con la presidenta quien se enamoró moraría de un pervertido y además solo te estaba utilizando para que me salvaras de esos ángeles caídos eso me llegó a lo más profundo de mi alma en ese momento mi alegre se desvaneció e igual el brillo de mis ojos ya solo sentía soledad tristeza y remordimientos a las que algún día ame fuera de la mente de y pero si yo las amaba yo las protegí de todo mal para que estuvieran odio y desprecio yo que les hice para merecer esto pero si creen que me van a matar sin que yo pelee Están equivocados Isei activaría su balance Breaker Y tomaría una pose de combate Igualmente todos los mouse También optaría una pose de combate Para iniciar la batalla Isei saldría Volando hacia arriba dejando un agujero en el techo Rías ahora si sí, Isei estás muerto mi maldito techo con Isei veríamos a los mouse llenos de raspaduras y quemaduras no tan grave pero nuestro castaño estaba lleno de raspaduras y cortadas muy graves y aparte tenía un agujero en el torso porque Kiba lo había atravesado con su espada sacra pero todavía podía estar en pie por su balance, Breaker Miguel diría fue una buena pelea Issei pero ya no tienes poder y aparte estás herido en el torso por la espada sacra mejor rindete y entre al emperador rojo y no morirás dolorosamente Issei <risa> creen que es todo mi poder Y además creen que le entregaré Si sí, porque si a Mi loco no me rendiré Hasta dar todo mi poder Raid compañeros y Raid dice si hay que mostrarles el verdadero poder Que vean que no deben subestimar Al poder del Emperador Rojo Y que nunca deben traicionar a un dragón Y menos al Emperador Rojo Raid Vamos compañero Daremos todo en esta pelea Aunque muéramos Draid y mucho vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, hasta Juggernaut Drive, se haría una certina de humo al disiparse, veríamos a pelo castaño con la Juggernaut Drive, todos, estarían temblando de miedo al ver el poder de Isei. pero vas a los que, Club del Ocultismo, diría Rías como consiguió ese poder Issei y no lo sé, pero sí que nos supera, pero no hay que tener miedo, todo, ataque con hice y unos minutos ante en la mente se sí, sí, compañero lamento decirte que solo tienes un minuto porque todavía no controlas a junger hermau y river y no importa la miestra este de pie no me rendió pero drive y no los puedo vencer prométeme que te irás a buscar otro portador si Drain no compañero si pasa eso yo te esperaré hasta que vuelvas y nadie será mi portador más que tu hice gracias bueno drive de todo lo que vería como todos venían por él pero hice no se quedará atrás entonces hice, se lanzaría así ellos fin del Espero que les haya gustado y si les gustó regálenme un pulgar arriba y suscríbanse para que siga haciendo capítulos del fanfic hasta luego y aquí se despide Black Dragon.